Petrolioaren, aroaren amaierak atzera Hatzera ez duela diotenak gero eta ugariagoak dira. Erreservaak hurriak dira, eta bertan den petrolia uztiatzea egunetik egunera garestiago bilakatuko da. Erregaifosila, oinarri dituen gure gizarte kontsumista honek, erronka eta usnarketa sakonak izango ditu aurrerantzean. Energía Eredoaren inguruko estabilidad pilpillan dagoen honetan, Pedro Prieto petróleo arenga aztertzen duen ASPO Europar erakundeko Ingeniari La erakinditzen dugu. Pues lo que dicen los críticos de ASPO y de los que reclamamos que el petróleo va a tener un fin porque es un bien finito, es un bien limitado que estaba en el subsuelo de la tierra y que como todo bien limitado llega un momento en el que se va a tener que agotar. Contra eso hay algunos críticos que dicen, bueno, pero eso es lo que decían, nos... Apocalípticos como Pedro Prieto es lo que decían ya en los años 70, en los años 80 y en los años 90, que quedaba solo petróleo para, 90 años, para 40 años. Resulta que ahora estamos en el 2011 y parece que vuelve a quedar petróleo para 40 años. En realidad, en este asunto lo importante no es para cuántos años queda petróleo, estamos calculando que queda aproximadamente un millón de millones de barriles de petróleo. Pero es que hemos quemado ya otro, billón de, otro millón de millones de barriles de petróleo. Es decir, estamos en la mitad de lo que es razonablemente explotable en todo el planeta. ¿En la mitad de la era del petróleo? La mitad de la era del petróleo. Todo geólogo sabe que cuando un yacimiento en un sitio local alcanza la mitad de su producción posible o, o probable, es cuando llega al... ...al límite máximo de una curva que se establece, la curva de explotación... ...que suele seguir una curva teórica más o menos en forma de campana. Teóricamente es el momento en el que hay un flujo mayor que jamás ha habido de energía... ...y por tanto todo el mundo piensa que esto va a poder seguir siendo una fiesta interminable... ...pero a partir de ese momento lo que sucede es que el flujo decae... ...y ahí es donde se crea un problema para una sociedad moderna... ...que lleva 150 años de mundo industrial acostumbrada a crecer de manera infinita. En dos generaciones hemos consumido el 90% del petróleo y hoy estamos consumiendo 20 veces más petróleo que el que consumíamos eh, hace 20 años o 30 años. Si empezamos a ser conscientes de que puede que estemos en un momento en el que no haya más crecimiento de energía, lo que eso implica es fundamental para el mundo financiero. Implica que no va a haber crecimiento económico, sino que va a haber decrecimiento económico por razones puramente geológicas y físicas, uh -huh. no porque vayamos a, a imprimir más dinero en los bancos centrales, sino porque la energía empieza a disminuir, la energía disponible. Uh -huh. Entonces, si no hay crecimiento económico, sino justo de crecimiento económico, eh, todo sistema financiero que presta dinero, lo presta hasta ahora, porque así es el mundo financiero, pensando en que se le van a devolver el capital más los intereses. Uh -huh. Para devolver los intereses de un préstamo, además de devolver el capital, se necesita crecimiento. Si no, no se pueden devolver los intereses. Y cuando ya uno es consciente de que no va a haber crecimiento económico, tiene que ser consecuentemente consciente de que no va a haber crecimiento, no va a haber devolución del pago de los intereses de la deuda. Imaginar que en esta sociedad haya que decirle al conjunto de la sociedad, no solamente a los bancos, a los ciudadanos, haya que decirles que los bancos ya tienen que empezar a prestar sin intereses, es un giro copernicano que puede que puede provocar un drama gigantesco, soy consciente de ello, pero es que no se puede seguir prestando con interés porque ya sabemos que no se van a poder devolver los intereses. Pues eh, si no nos equivocamos, los que estamos viendo las curvas de caída del petróleo en más de 50 países que ya están en declive, pues creemos que tenemos dos, tres décadas, cuatro, no es muy importante si son dos, tres o cuatro, en realidad tenemos muy poco tiempo para transformarnos a nosotros mismos, más que a la naturaleza. Es decir, para cambiar el paradigma de la, de, del modo de vida que nos hemos dado, que es un modo de vida verdaderamente insostenible. Un elevadísimo porcentaje de nuestras actividades sociales hoy día son absolutamente prescindibles. Pues imprescindible es comer, imprescindible es tener un techo, imprescindible es tener un vestido, no hay muchos, uno. Imprescindible es tener en climas muy gélidos tener un mínimo de calefacción. ¿A qué modelo queremos? ¿Qué, ¿Qué modelo estamos buscando? ¿Para qué? ¿Para seguir teniendo enchufadas las farolas en las autopistas por la noche? ¿Para seguir teniendo encendidos los escaparates de Navidad? ¿Para ser en Navidad o por las noches de todas las grandes ciudades? ¿Para eso queremos? ¿La energía? Es que es una locura. Pues yo creo que lo más importante es que los ciudadanos empezamos a tomar conciencia de esos límites que hasta ahora creímos que nos estrenan.